Siempre que me salta en el navegador eh, que si quiero alguna notificación, la cancelo. Me, me suele llamar eh, Leandro, pero en tono, no. en tono de, de hostias, como no vayas ya. A lo, a lo mejor es verdad que por mi personalidad sí que... Soy bastante directo y tal, y a veces cuando tengo que decir las cosas, soy un poco... Se podría decir borde, pero bueno, yo diría directo. Yo soy eh, una persona que me molesta que me lleguen notificaciones. Literalmente lo daría todo para que un ser querido mío esté bien o esté sano. Cuando tenía 18 años... Mi madre conceptuó una teoría con uno de los profesores que tenía y tal y cual. Me dice, si a ti te gusta tanto la tecnología, ¿por qué no pruebas? a tirar por la parte informática y tal. Entonces empecé por ahí, sin ningún tipo de entusiasmo, ni ninguna esperanza, digamos. Y al final, pues mira, he, he llegado bastante lejos, diría yo. Por sí que te diría pues que hiciera un poco más de vida social. Tampoco es que sea muy sociable. <risa> pero, pero sí que, oye, pues estar con amigos y con gente y tal, pues está bueno. Bueno, pues yo soy el ingeniero me dedico a paquetar y a ejecutar experimentos dentro de la web de los clientes y con un poco también el análisis de, de la performance de, de la web de los clientes uh -huh. creo que el hecho de que la tecnología avance tan rápido es un privilegio de tener la última tecnología y de poder trabajar con ella nos está haciendo que excluyamos a mucha gente que realmente no nos ponemos en su piel hasta que no nos sale un problema de este tipo. Que a veces, pues mira, todo nos puede pasar que la conexión no falle o que estén trabajando en la calle y la conexión que tengas pues sea una sí. patata para entrar en focus, digamos, o entrar en, en modo concentración y hacer mi trabajo eh, bien y concentrado es pararme todo tipo de notificaciones. No suelo trabajar en el tema social, ¿no? Me molesta que me lleguen notificaciones. Yo siempre tengo el teléfono en modo silencio. Sí. ¿Al futuro? Bueno, primero porque en el pasado no se me ha perdido nada y segundo porque, oye, tengo curiosidad de, de saber qué pasará dentro de muchísimos años que seguramente no esté ni vivo, ¿no? A ver cómo avanza todo y qué tal van las, las criptos La pizza. Asturias. Eh, bueno, toda la parte del norte en general, pero Asturias en concreto. Y yo qué sé, pasar allí una semanita o dos de relax. Todas las notificaciones desactivadas y tal y cual. Pues, de transporte. Seguramente tendría algún tipo de refugio así, algo ¿no? así, para sobre todo para perros, que los perros me flipan con tengo tres. Porque no me dejan meter más. Eh, descifrando enigma. Un libro. Eh, no suelo leer. El único podcast que suelo, utilizar, que suelo escuchar de vez en cuando trabajando y ya no tanto es el podcast de Jordi White. Pero tampoco es que no solo no escuchamos el podcast. Suelo ponerme Hall Music en Spotify. He empezado un blog que me sirva a mí un poco como documentación también eh, en mi página web, que están esto. Y estoy escribiendo un poco sobre programación, eh, orientada sobre todo a aplicaciones móviles, que es lo que a mí me flipa. Y luego, en paralelo, otra temática que es sobre Smartphone, IoT, domótica y todo eso que a mí me flipa. Alguien así relacionado con la informática, por ejemplo, yo soy muy fan de Alan Turi. Lo que pasa es que lo tendré más complicado por el idioma. Tochazo, va a inglés. Pero si el idioma no importaba me molaría hablar con él. En ese momento sí que consulto Slack, consulto el correo, consulto Gira, consulto lo que sea, uh -huh. eh, contesto lo que tenga que contestar y vuelvo otra vez a lo mismo.